Casa. Buongiorno, da Pablo. El giorno de hoy un un para los pectorales. ¿Tus pectorales cómo están? Están un poyú, están grosso, están hipertrofiados, les manca un po' de entrenamiento. El giorno de hoy vamos a hacer un entrenamiento con las bandas elásticas. Vamos a, a elaborar la parte soto, la parte superior, la anterior, la posterior. Vamos a estimular esos pectorales que rimangan. Tuto aposto, cosí cuando abro la palestra, tú vas un poquito con el no con el pectoral y piu no. siempre carico cárigo y tónico. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento, de movimiento. Me meto la, la malla porque, porque va un poquito de, de, de fredo en este momento. Ta, ta, ta, ta. Abro, quudo, abro, quudo. Voy a hacer cinco ejercicios, cinco ejercicios que te van a diventar tu pectoral tónico, al menos. Seis alenato a casa, ok, abro, cierro, abro, cierro. perfecto, perfecto, ta ta ta ta ta, ok, vamos eh, que no manque nuestra, siempre nuestra hidratación, hidrataciones. ok, si ¿Sí me veo bien o no? oh si sí se ve bien, me meto la cámara que se vea en el, en el posto justo, la hacemos con nuestro, nuestra hidratación, Ok, ta, ta, ta. vamos a iniciar con un pequeño riscaldamento. vamos a hacer al menos unas eh, 15 piegamenti, las pushá, pushá, ta ta ta. Pero con estos a 13, si tú no eres los a 13 no hay problemas, vamos a hacer 10, 10, 10, vamos a hacer 15, de esto. 15, 15. Vamos a abrir a la misma misura de la espalda, a la misma misura. Si la espalda es así, lo prende así. Si esto para larga, abre largo. Siempre guardando de frente, guardando de frente el cuerpo directo, ¿Por qué guardo de frente? Porque si me estanco de la bracha eh, y guardo y guardo yo, me hago mal la facha En cambio, si, si, si me estanco de las y caigo, todo el peso cae al pecho y no me hago mal. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con con, con 15. Dirito, lentamente, va, va, va, yo. Uno, due.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 Cuando elabora uno el pectoral y aunque siente uno la fuerza del brazo. Ok, perfecto. Ya hemos hecho ya nuestro piccolo rescaldamento. Ok, vamos a iniciar con nuestra prima banda elástica. Vamos a hacer este ejercicio del de chest ta, ta. Vamos a utilizar el cual cuesta, cueste, ¿cómo se llama? Cuesto? Cuesta eh, barra metálica, cuesta cueste bici. Tú cuesta lo puedes hacer te lo puedes hacer en casa, como lo puedes hacer en casa, te siedes en la sedia, en la sedia, pasa dietro de la sedia el elástico y lo puedes hacer así eh, seduto, yo que eso no cuantos estas posiciones, lo hago en pie. Meto tocó el elástico, meto el elástico, sí, meto cuál el elástico, perfecto, tiro un pasito así le doy un poquito de, de resistencia a la corda, tiro el peto pecho guarda, saco el todo adelante, ¿vale? no, no lo escondo, no lo nascondo, su, su, va, abro, abro la espalda, abro la espalda, el, el gomito, que sea, no, que sea, no, perpendiculares a la espalda, va de la posición, no yo, sino su, vamos a fare 15, 3, 2, 1, Via. 1, 2, 3, Quattro... Cinque... Sei... Sette... Otto... Nove... Dieci... Undici... Dodici... Tredici... 14 y 15 ¿Cuál es el objetivo? hacer al menos 15 16 repeticiones así estimulamos el músculo lo caldamos bien porque yo pienso que solamente hacer 3 de 10 se queda hay entonces el músculo hay que fatigarlo después que tú lo fatigas el reposo ok eh, este, esta banda va bien ok Ahora, una piccola pausa, eh, voy a hacer tres series de... para ejercicio. Voy a aumentarle más la, la resistencia. La resistencia. La más dura del la Voy a andar con la nera, con la nera. Voy a hacer... No, hacemos así. Hago con la... con la... yala, que es más... la yala y finisco con, con la aranción. La aranchone lo so, primo he fatto 15. En la ranchina, si hago 10, tanto tanti porque se va a sentir eh, la resistencia. Y nuestro objetivo es que este pectoral venga fuera, que este pectoral venga fuera. Y esto estimularlo, allenarlo por tutti los Ok, perfecto. Perfecto, como he dicho antes, esto lo puedes hacer anche seduto, seduto lo puedes hacer eh, a casa en la sedia. Yo lo faccio aquí en pie, que me encuentro en una placa esportiva. Abro, guarda como abro el gomito No lo giú, su, su, su, su, su Guarda, paralelo, paralelo a la, la espalda, el gomito Tra, tra, tra. Como un aéreo, como un aéreo, cosí No cosí, un aéreo Como un uchelo. Ah! Abro leal. Perfecto Vamos a fare. Vamos a procurar hacer 12 Vamos a procurar a fare 12 Aunque esta resistencia será de piú 3, 2, 1, vía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 cuando elaboramos el pectoral, aunque vienen involucrados un poquito lo que es la, el bichipiti y el músculo, la espalda es un músculo, solo todos los músculos, ahí hay músculos principales y secundarios okay. <risa> guarda, guarda que se siente ya el, el pectoral y ya se siente un poquito, pues Hacemos una piccola pausa una piccola pausa prendemos el, el elástico aranchone ¿Cuánto voy a hacer? No voy a decir que voy a hacer 10 porque puede ser que no, no, no arribe. Voy a hacer al máximo, fino donde yo riesca. Si hago uno, hago uno. Si hago 3, si hago, hago tres. Pero tú, lo, el objetivo es hacer al máximo, al máximo, al máximo. Spinger, spinger, Estimular el, el músculo, el músculo, el músculo, el músculo. Que salga el músculo de la zona del confort. No solamente 5, 10. Tú haz spinger hasta que cosí tu músculo, piano, piano. Va guadañando un poquito de, de masa muscular. cierto que si voy a guadañar más masa muscular, debe usar un elástico más potente. Eh, no solo quello, una buena y correcta alimentación que es fundamental. Ok, vamos andiamo, andiamo con, con nuestro, nuestro terzo. ¿Cuánta nuestro terzo, nuestro terzo. hacemos? Madre de Dios, no lo sé, porque este es duro. Vamos a probar. Uno, uno, due, tre, uno, due, tre, quattro, ah, cinque, ah, sei, ah. que se siente. He 10 diez, 10, he hecho diez. He estado bravo, he estado bravo. He podido hacerlo. No es así, no es así de, de fácil. ok, vamos a hacer una piccola pausa. ahora ¿qué vamos a hacer? Este ejercicio que habíamos hecho prima con las dos bandas con las, con las, con las, con las dos mani. ahora lo vamos a hacer individuales. Vamos a hacer individuales. Consistimos el músculo, el músculo directamente, porque siempre cuando elaboramos con las dos mani siempre hay una mano que es más débil que la otra. Entonces, una labora muy forzadamente, en vez de imbeche, con cuestas individuales vamos a elaborar la el extensa a la extensa resistencia ok, vamos a meter con nuestro nuestra banda elástica la ponemos poner así. ¿sí? que sea así. vamos a hacer este movimiento Tra, siempre, piega el ginocchio, tira el peto cosí grande como un caballo, como yo he visto los caballos que son en los monumentos, que son grandes cosí aunque tú taca ah, el pecho comprime el abdomen y vamos a hacer este movimiento ta ta solo con uno ok vamos a pegar unas hidrataciones llamas sí. hidrataciones hidrataciones si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete a eso lánchame tu comentario ok cueste. perfecto perfecto siempre pego un ginocchio Tiro il petto avanti, tiro el petto, tiro il peto, prendo el peso, prendo il prendo la banda elastica e andiamo a fare questo. 1. Se si la prendo più dietro c'è pi resistencia, C'è più resistenza. 3 2 1 vía, 1 2 3 4 5 Ah 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo so, hai fatto 12. Perché hai fatto 12? Perché già il muscolo inizia a sentire un po' la fatica. La fatica. Adesso andiamo a cambiare subito perché questa mano stava in riposo. 3, 2, 1, via. Ta! Spinge, spinge davanti. Due. Guarda come lavora il pettorale. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ah, última, última, última. Perfecto, todos. Uh. Veamos el pectoral y cómo va, cómo va el pectoral y cómo va el pectoral y cómo va, cómo va el pectoral y ¿Cómo, cómo va, cómo va. Se mueven o no, se mueven o no. Hay que elaborar, hay que alenar, hay que alenar. Hay que alenar. La gente me dice, Pablo, tú utilizas poco peso. Eh, vamos a ver la nera la nera porque... La nera, la nera a mí veramente no no soy de, no soy de las personas que vuelen un volumen así grande, una co, no, no, no. A mí me piace el equilibrio, mantenerme ni troco grande, ni troco piccolo, estándar. Eh, los soques, son tallente, tallente que son tanta gente que vuelen el peto así como como un caballo, como un robocó. Co. Ven, venga, pero eh, yo me aleno para estar en forma y yo espero que con estos videos le arriben a a otras personas, tanta gente que, que se identifica con mi, con mi método o mi filosofía <ríe> me piace siempre cercar el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio ni tropo grande ni tropo piccolo físico de espialla, físico de espialla, porque un físico così grande si vale tanto empeño, sacrificio aunque tanto tiempo. ok prepárate, vamos a hacer al menos, procuremos hacer al menos 10 3 due uno via piego il ginocchio petto petto su su il petto va uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci perfetto aprendo cual elástico que está riposo, está riposo la otra mano meto la mano en la, la girovita así me da un poquito de estabilidad ok, 3, 2, 1 vía, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, no, 10, siento que va más fuerza en la sinistra, ya tomo destro, come más, estrano, pueblo, ¿no? Molto extraño ok, pausa, pausa, vamos a, a amasarnos con la, con la, con la banda più, più, più, dura, più dura, più dura, più dura, no importa que fachamos 5, 6, lo importante es estimular el músculo, que el músculo rimanga un poquito estimulado, senta la carga, ligero, medio y pesante. Ok, ok, ok, ok. Eh, Vamos a, a poner acá. Se va a sentir. Esperamos que esto no, no, no es para este con este ferro. Ok. Va, pie con ginocchio. Uso la fuerza del abdomen. Y se va. 3, 2, 1. No está como tropo alto, tropo alto, tropo alto. Tropo alto, pues esto. Ah. No hay que es para una pausa. Pausa. Yo lo hago un poquito veloce porque. Son aquí en un posto donde el sol se ve poco Ahora aprovecho un poco el sol Pero tú a casa lo fai lentamente eh, Aumenta la resistencia fai más repeticiones 3, 2, 1 vía. 1 2 3 4 5 6 Ah, suerte. Ah, otro. Uh, madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, se siente, se siente, se siente, se siente. Pues estos ejercicios te ayudarán a, a mantenerte en forma, a mantenerte. Si voy a hipertrufiar, como de dicho prima, hay que aumentar la, la resistencia en el elástico, en la resistencia. Más resistente, más resistente. Al menos alenarte de 2 a 3 vueltas a semana. Duro, duro, duro. 30 minutos, pero tan, tan, tan, tan fuerte si sa perdere il proprio tempo 3, 2, 1, via! 1 2 3 4 5 hai e meno forza qua 6 7 8 me sentí menos fuerza a la final en la sinistra con este, con este ejercicio ok ya he hecho dos ejercicios uno con las dos manos Adesso voy a hacer un poquito de piegamenti ta, ta, ta. piegamenti y vamos a utilizar siempre las bandas elásticas las bandas elásticas vamos a usar esta banda primo voy a iniciar con la, con la verde turquesa eh, ¿Cómo vamos a meter la, la mano ponemos la mano así y fachamos esto así guarda sopra Sopra. Ta, ta, ta. sopra, sopra, sopra, va, dietro y sopra. Ta, ta, ta, ta. cuánta vamos a hacer? Vamos a hacer al menos. vamos a probar Voy a probar a hacer al menos 15. 15. Dopo 15 escendo a. a 12. Y dopo 12 escendo a 10. Ok. Ay, ay, ay. Están dando. Está dando via el sol, Está dando via el sole. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestro tercer ejercicio. Prendo la banda elástica. Ok, la prendo, la prendo acá. Vamos a tierra. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, ¡Ah! Madre de Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! <risas> ¡Ay, ay, ay! Pensaba que ni iba a finir. Eh! Pero era reducito. Pensaba que ni iba a, re... a finir. Ok, pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. paro con la nera. Pado con la nera. paro con la nera. paro con la nera. Con, con la turquesa me ha masacrado. Uh. Eh. Con, con esta banda estamos estimulando el músculo por diferente ángulo. Estamos. Estamos enviándole una información a nuestro pectoral que es de la zona del confort. Por que lo hayamos hecho con uno, lo hayamos fatto con dos. Eh, estamos haciendo cueste piegamenti. Dopo poi cambiamos de ejercicio. Vamos a hacer cueste. Tra, tra. Estimulamos nuestro pectoral por tutti anguli. Ta, ta, ta. Ok. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer... E, e, 12, 12, proviamoci. 12. Ok, 3, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madre de Dios, se siente el bichipito, se siente el bichipito, se siente, se siente. Una pícola pausa, una pícola pausa, una pícola pausa. Ah. Me hidrato, me hidrato, me hidrato. Con estos ejercicios tú, tú lo puedes hacer con, con un manubrio. Aumenta el peso, las repeticiones. Yo con este ejercicio lo concilio de fallo de 2 a 3 vueltas a settimana. Siempre modificando le repeticiones. Las repeticiones, Pero las repeticiones es importantísimo. Tú faes siempre 4 de 10, el músculo siempre permanece lì. Pero si faes 4 de 12, o, o faes una de 15, una de 12, una de 10 y una de 8. Al top, perfecto, perfecto. ¿Cómo está el pectoral? ¿Cómo está el pectoral? Estamos expandiendo un poquito, expandiendo un poquito nuestra espalda, nuestra casa torácica. Ok, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Ta, ta, ta, ta, ta. Pues esta última. Voy a procurar hacer 10, procuro hacer 10. Si arriba a 8, va, venga, Ven, venga. Pero vamos a andear el, el máximo, el máximo, el máximo, el máximo. Uno dice, ah, voy a hacer 4 de 10. Y cuando se rinde uno conto solamente hace 5. Ok, ok, perfecto. Vádalo a acá, Nuevamente, como lo los Está, el Y se va. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Has visto? Hacto solamente 7. 7, 7, 7, 7. No, no resisto más, no resisto más. Mi, mi bicipiti, mi pectorali. Yo en este momento estoy sintiendo el pectorali. Estoy sintiendo ya el pectorali. Vádalo acá acá, un saludo, un saludo, saludo a Sergio, Andrea, Claudio, <ríe> Geroni, <ríe> todas las personas que nos guardan en este canal, ok, perfecto, vamos a, a cambiar de ejercicio, vamos a cambiar de ejercicio, no, cueste, no ya hemos dicho que era cuesta, era cuesta, estos, questo, questo. Y eh, no, iniciamos con, con el blue. Con el blue. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Piego el ginocchio, con esto así. Tra, tra, a tirar acá. Ta, ta, ta. A tirar, guarda, guarda el pectoral y cómo va. Ta, tra, tra. Se de una dona, ¿no? <ríe> Estos ejercicios sirven, Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda que estos servicios ya se siente. Vamos a hacer con este movimiento, guarda. Piego el ginocchio, prendo la banda elástica, faccio esto así, Tra trá cosí Alzamos un poco, alzamos un poco el pectoral. Perfecto. Primo lo facho así de frente. Tres, piego el ginocchio, esquina de rita, tiro mi pecho. Tres, dos, uno, vía. Uno. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. E dopo faccio con el aranchone. y por último lo voy a hacer con, con esta banda, porque la gente mira a Pablo cómo lo ha con esta banda, es igual, es igual, lo puedes hacer con esta Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa estas bandas elásticas las pueden conseguir en un negocio esportivo cuánto costa, no costa casi poco, cuesta 5 euros, 7 euros, todo depende del colore, porque el color, porque a una resistencia y una resistencia a su precio, ok. Perfecto, perfecto. Fíjense más en YouTube. Ayúdame a salir, ayúdame a salir. Láchame tu comentario, Pablo. Los ejercicios no me piace. Voy a diventar el più grosso, pero tú no fai con più peso. Yo digo, eh, no cambiar el canal, Yo lo hago así con poco peso para mantener su. Tú hago este ejercicio aumentas el peso, las repeticiones. El reposo es importantísimo. Y una sana, y correcta alimentación. Ok, perfecto. Perfecto. 3, 2, 1, vía. Esto está, está duro, está muy duro que que la señora ya está litigando ya. 3, 2, 1, vía. 1. 60. 3. 4, 5, esta banda está dura, 6, 7, 8, el sol, 9, 10, Uf. madre de dios, madre de dios, 60, 60, 60, 60, 60. Eh, ¿Con cuál andiamo dopo? Andiamo con la nera, con la nera. Vengamos con la nera, la nera, la nera. Ya. En estos ejercicios de bicipiti, aunque tú sientes el brazo, ya el brazo mío, guarda. <ríe> sembra, sembra, un muro. <ríe> sembra un muro, ¿cómo está el tuyo? ¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo va la pausa? ¿Cómo va la pausa? Cuesta que vamos a hacer cerebro ya el terzo, dopo voy a cambiar de ejercicio, voy a cambiar. Cambio, cambio de ejercicio. Ta, ta, ta, ta, ta. Ok, perfetto, perfetto. Perfetto. vamos a hacer el último con, con, el, con la banda elástica, con la banda elástica, 3, piego el ginocho, la schiena derecha, me concentro anche en la respiración, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, Último, 9, último último, último. Ah, madre de Dios ¿Cuándo se 9, se se 9, ¿Cuándo se 9, 9, en 9, vida costa Una bella máquina costa 9, eh, un costa un una vela vacanza costa la salud te costa recuperarse costa una vela dona costa que, que, que hay que dar el regalino que la bolsa que invitar a de aquí <ríe> por cual ninguno te regala niente todo este esfuerzo vendrá pagato eh, ok vamos a, a reposar vamos a reposar nuestro próximo ejercicio vamos a hacer este movimiento voy a prender el elástico qua. vamos a hacer esto vamos a quedarse guarda chiudere. Tra. estamos laborando con esta parte cuá de la ciela, ¿vale? Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. vamos a doblarlo con un solo brazo. Esto es la, la, la banda elástica. La banda elástica. Okay. ok. Voy a hacer este movimiento, ¿vale? Ah. Tra. Tra. Perfecto, perfecto. Hago una pequeña pausa. Ya nuestro y guarda. Un salutino, un salutino, un salutino para todas las gente que están arribando a este canal. Perfecto, perfecto. Vamos a iniciar, vamos, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Piego ginocchio, piego ginocchio, esquina directa y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 2 en más, 2 en más, 2 en más, 1 en más, 1 en más, 1 en más, ah. Santa Madonna, Santa Madonna, Santa Madonna, eh 60, 60 60 60 vayamos con cueste, a eso, toca con cueste con cueste, vamos a 3 3 3 2 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Ah Perfetto Perfetto, perfetto. Andiamo con la Con la banda con la banda negra, con la banda negra. Hemos estimulado nuestro pectorales por diferente ángulos. Ok. ¿Y este Voy a proponer al menos fare al menos 10, 10 y 8. 3 2 1, vía. 1 Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. pausa, pausa, pausa, pausa, pausa pausa con nuestra banda elástica la yala, dove te sentirá de piu la fatiga vamos a probar a fara menos 6, 6, 6, 6, 6 los que ya el músculo está un poquito eh, eh, agotado, agotado, cansado, estanco pero no probamos lo importante es eh, fatigar el músculo, fatigarle Dopo no de cuesto, sigue la pausa, no te preocupes. Ok. Piego el ginocchio. Esquinas directas, tiro el peto. Guarda el peto, guarda. Guarda el peto como te saluda, guarda. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 en realidad hay un cierto punto donde ya inician que elaborar la espalda pero es normal ok Ok, se va. 3, 2, lo puedo prender de qua o lo prendo de qua, guarda. 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, ah, 4, guarda como la hora. 5, 6, 7. Mm. Ah, Dios. Madre de Dios, madre de Dios, prega por no madre de Dios. Ok, por último, voy a hacer nuestro último ejercicio, nuestro último, nuestro último ejercicio. Nuestro último ejercicio pectoral. Pe, pe, pe pe, como era, como era, como era, como era? Ok. ¿Cómo era? No, no, no, era con.. Era con cuesta. Con esta banda, por último lo voy a hacer con una con la banda, aunque con un pelalá. Ok, cuesta. Vamos a hacerlo tú te dos guarda. Una apertura, vamos a hacer esto. Tra, cabi, tra, tra. Abro, a la estesa misura el espalda. Voy a inclinar un poquito la guarda. Eh, esquina de esquina, te inclina el glúteo, esquina de Vamos a hacer esto, guarda. Ah, cuesta. Ah, ok. Prepárate, prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, perfecto. 60, 60, 60. 60, 60, 60. Nuestro, nuestro, nuestro pectorales se centra en que la espalda. Pero guarda que el músculo, piano piano, va dando sus resultados. Ok, Lo voy a hacer así veloce porque ya la, ya la cámara es casi finita. Finito el tiempo. Finito el tiempo. Tú no fue a casa più tranquilo, pues, con più pausa. 3 2 1, via. 1. ¡Uf! Qué pesante cuesta. 2 3 4 5 6 7 8 9 Ah. Yes. Uh. Madre de Dios, se siente, se siente, se siente. Uh. Ok, tú reposa, te voy a hacer ver cómo lo fareste con esta banda, con esta, con esta, con esta. No, con solamente solamente vamos a hacerlo con una sola ¿sí? ah. después luego pues, cambiamos después luego pues, cambiamos ok vamos a hacerlo con una sola no se pueden hacer con tu te due si tú hay due de, del exceso magari del mismo color porque no hacer una con, con un color y con otra con otro color va piego 3 2 1 vía 1 2 3 4 5 6 7 8 madre de Dios, se siente ya la fatiga se siente ya la fatiga. Cambio, 3, 2, uno, vía, 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok, por el día de hoy, hemos al final de, de este entrenamiento con la banda elástica para tonificar tu pectorales. Eh, no dimenticarte de, de aumentar la resistencia, las repeticiones, el ser constante de 2 a 3 vueltas a la semana vas a ver grandes resultados Acuesto a esto a una sana y correcta alimentación eh, no dimenticare de hacer stretching ok, sopra te lascio el entrenamiento para hacer stretching te hago el, el video para hacer stretching para la parte superior de cuore, Pablo.